Marina Salud, la UTE, concesionaria de esta gestión, no fa un uso más arraudable de esos criterios generales para la delegación de pacientes crónicos de larga estada. Lo que se me ha dicho siempre por parte de, de la concesión, por parte del comisionado, es que sí, realmente existe una comisión. Que todos los pacientes son tratados y estudiados de una forma especial, que existen distintos eh, programas. Me he quedado alucinado. Usted está tan navegando, intentando, tanta ¿quiénes para gastaban cada momento? Pero no. Vamos, molestar al hospital de Denia, a Marina de Salud. Defensada, yo y defensable. fin, si eh, los números son bajos, no le no voy a negar yo a usted los números. Eh, atendiendo a los números que, que ha hecho, pues obviamente no voy a, a negar la realidad de los números. Sería absurdo que yo negara la realidad de los números. Usted ha dicho también. Que lo único que me llega de esto es lo que ustedes comentan en el Parlamento. Como secretario autonómico, lo único que me llega a mí eh, es lo que me llega a través de casos que ustedes comentan en este Parlamento. Bueno, pues es preocupante que usted siga secretario autonómico y no le arribe las cases de la plataforma, los cases de las familias, los cases que a mes a mes están amplificadas por mitad de comunicación comarcales. marcals. Estemos imposando en cuestión la actuación de la empresa respecto a paciencia. Que son ciudadanos y ciudadanas, que pagan esos impuestos y que necesiten la protección del Consejo, del Sogovern, y usted parla así, defensando de a la empresa, sin sin argumentos, sin conocer los temes. Diga que no afecta un seguimiento del CAS. Pero sí, sí, defensa, a priori, defensa a de la empresa. ¿A usted le preocupa eso? Que estén contando. Es que sería molgreu. Es molgreu.